Pues vamos con la review de Guardianes de la Galaxia Volumen 3. ¡Empezamos! Y es que tras algún tropiezo, como esta última entrega de, de Ant-Man, que no le ha ido muy bien ni con crítica ni con el público Marvel parece que parece que ha vuelto, ¿no? Con esta tercera película de los Guardianes de la Galaxia, esta película, que su desarrollo, su llegada a los cines, todo ha sido tremendamente accidentado. Voy a decirte algo. Soy Star Lord. Yo formé los guardianes. Conocí a una chica. Me enamoré. Esa chica murió, pero luego volvió. ¡Echa una capulla integral! Por favor. Te has dejado algún detalle importante, pero. Fue así, básicamente. Y es que. Vayamos por partes. Más allá de. De lo que ocurrió. En el año 2018 fue después del estreno de la, del volumen 2 de Guardianes de la Galaxia. Con el. Con el infame. Despido de James Gunn de de Marvel, de, de Disney, por, por aquellos tweets que había escrito muchos, muchos años atrás. Por todo lo que ha pasado con el COVID. Eh, total que estamos en 2023. Seis años después del estreno del volumen 2, que se estrenó en 2017. Es que han pasado seis años. Y las dos películas de Los Vengadores, eh, Infinity War y Endgame, hasta que por fin hemos podido ver en cines este... Último episodio, este, esta última historia de, de los Guardianes de la Galaxia con, con James Gunn al frente, justo antes de que se vaya como CEO o como responsable de DC Studios eh, con ese esperadísimo y polémico también Superman Legacy. Pero entrando en materia, ¿qué tal este Guardianes de la Galaxia 3? Um, una película curiosa, una película larga es, es la más larga de, de las entregas, yo creo que es la película más larga que ha hecho James Caan dura 150 minutos, 2 horas y, y 30 minutos que además hay que llegar al final porque tiene, tiene varias poscréditos tiene una poscréditos final con una sorpresa final um, atentos que estamos sin, sin spoilers como siempre, no hay spoilers <risa> Mi misión sagrada es crear la sociedad perfecta. Él no quería que todo fuera perfecto. Solo odiaba las cosas tal como son. Quiero que sepáis lo agradecido que estoy de luchar junto a mis amigos. La película, pues como todas estas producciones Marvel, eh, el presupuesto de haber rondado los 200 millones se rodó, estuve mirando por internet, se rodó eh, de... Diciembre de 2021 a mayo de 2022, leí, me parece. Pues por ahí las fechas rondaron. Se rodó en varios lugares, en estudios, se usaron un montón de tecnología. Si habéis visto en, en Internet, el propio James Gunn ha puesto un montón de pruebas de efectos especiales. Ha puesto el vídeo ese en el que Karen Gillian lleva un cuerpo falso de... Chris Pratt en brazos, porque hay un momento de la película que le tiene que llevar en brazos, y claro, vosotros pensar que Karen Gillian debe ser una actriz de unos 70 kilos de peso, y Chris Pratt debe ser un señor de más de 100 kilos, o sea, es imposible, entonces, pues, un cuerpo falso, que es muy bien hecho, muy realista, que lo lleva, lo llevan volandas, en cualquier caso, eso no es parte fundamental de la historia. Um, ¿Qué tal esta conclusión de los Guardianes de la Galaxia? ¿Está a la altura? Eh, ¿Se nota desgaste en Marvel? Eh, ¿cómo, ¿Cómo va esto? Veréis, el cine de, de estudio El cine hecho por, por un gran estudio está ahí, existe Es, es una realidad El cine de estudio eh, Tiene una manera de funcionar, una manera de ser el, el cine de estudio es como es Funciona como funciona Y salen los productos que salen Del cine de estudio y de gran presupuesto salen grandes películas pero es cierto, y últimamente le estaba pasando mucho a Marvel, que es un cine en el que opina mucha gente. Hay muchas voces de gente opinando en, en despachos. Bueno, yo es que quiero que la película salga esto. Pues a mí se me ha ocurrido esto. Pues yo esto lo haría así. Muchas veces el, el cine de gran presupuesto y hecho de grandes estudios peca de, peca de eso. Peca de, de ser... Un cine con demasiada gente eh, opinando a la vez. Y eso le había pasado para mí, por ejemplo, en, en Ant-Man 3. ant -Man 3, que es una película en la que hay un director que no tiene no tiene personalidad. La película cambió de género. Lo que le ha pasado a Ant-Man, a Quantum Mania, es, se lo merece. Ojo, hay películas sin personalidad, dijéramos. Películas muy de estudio funcionan muy bien muchas veces. O sea, de nuevo. Eh, de nuevo, ese no es el problema. Y Marvel ha hecho un montón de películas sin autoría que le han ido muy bien. Y la prueba son los Hermanos Ruso con Capitán América, el Soldado de Invierno, Civil War, Vengadores Infinity War y Endgame. O sea, no todo el mundo y no todas las películas necesitan un sello de autoría, pero en este caso los Guardianes de la Galaxia. Desde que en 2014 llegó la primera película, sí lo necesitan. Y ese autor o ese director con personalidad es James Gunn, que tiene una manera muy peculiar de, de hacer las cosas y de, de ver cómo se hacen las cosas y de cómo funcionan las películas y de cómo debe ser una historia. Y a partir de ahí, pues es como hemos tenido estas tres películas y ya que el especial de Navidad que era una gracieta. En el, en el vídeo que hice en el Delirios y va volumen 8, que os dejaré por aquí, que ha tenido muy pocas visualizaciones, os comenté que era un vídeo sobre James Gunn y Zack Snyder. Os comenté que Zack Snyder es un tipo que si bien visualmente no es tan exagerado o tan espectacular como Zack Snyder, es un tipo que sabe muy bien cómo manipular al espectador. Cuidado porque en Guardianes de la Galaxia volumen 3... Sí que hace un par de cosas James Gunn con la cámara, que es inaudito para su cine. O sea, tiene un par de momentos muy... Que dice, hostia, hace cosas que no son habituales en él como director, ¿no? Pero de nuevo es una película que se centra en el guión y en manipular al espectador. Que es, eh, dijéramos, su punto fuerte como como realizador y como guionista. ¿no? Básicamente, James Gunn, lo que es un escritor o un, o un contador de historias, el que haya terminado siendo un director de cine, o que además de escribir cine, haya terminado dirigiéndolo, es un, un paso más. Entonces, este Guardianes de la Galaxia, su punto fuerte, está en cómo utiliza personajes que él ya sabe que son parte de la cultura popular y que tiene muchos fans y que tiene mucha gente detrás que espera a ver qué va a pasar con, con esos personajes porque los ama y los Es normal que adoremos y, y amemos a los personajes de, de Guardianes de la Galaxia. Entonces lo que hace es manipularnos, de nuevo, que es, repito, el punto fuerte de este director. Llevarnos a extremos, ¿no? Cuidado, en, no pensemos que porque estamos en una peli Marvel de gran presupuesto, de gran estudio, Disney detrás eh, no se va a atrever a hacer cosas que también son habituales en su cine. Ese es el punto que tiene este Guardianes de la Galaxia 3, ¿no? Que está llena de, de referencias y además de referencias un poco salvajes. Comentaba el otro día yo en Twitter con, con colegas. Yo vi un punto de Cliff Barker. Otro compañero, otro, un amiguete me dijo un punto de. de David Cronenberg. Eh, tiene momentos. Tiene una secuencia que casi parece que que el propio Zack Snyder le dijo, esto yo lo haría así, porque ahí tiene un momento, tiene una secuencia si no habéis visto la película, casi parece la cámara o tal casi como si hubiera movido hecha por Zack Schneider de otra manera no es exactamente así, pero tiene un montón de referencias y un montón de homenajes a otros directores, la cosa eh... Las criaturas. Bueno, tiene un montón de, de cosas. Las tortugas ninja. Hay unos personajes que yo estaba todo el rato pensando en las tortugas ninja. Eh, un montón de cosas, un montón de, de. de momentos. La propia guerra de las galaxias, por supuesto. Eh. Sobre todo lo que lo que me dijo un, un colega de, del tema Cronenberg, ¿no? Con la nueva carne. Hay un par. hay una cosa en concreto, una estructura que casi parece un delirio. Eh... Cronenberniano. Incineradlos. Todos buscábamos una familia. Hasta que nos encontramos. ¿Estáis listos? Para una última aventura. Volaremos todos juntos hacia el eterno y bonito cielo. A todo esto llevamos un vídeo muy largo. Todavía no os he dicho nada de la película y si me parece buena o la película es excelente. O sea, yo creo que es la mejor peli Marvel desde Infinity War y Endgame. Ojo, después de, de Endgame, Marvel ha hecho para mí un par de pelis muy satisfactorias que a mí me gustaron mucho, que fue Spider-Man... No Way Home, ¿no? Era la tercera. Y Doctor Extraño en el multiverso de la locura. Que me parece un delirio de película, pero son pelis un poco fuera del universo Marvel. Esta también. Pero es verdad que Marvel, desde Endgame, desde 2019, ha sido muy errática. Ha sacado películas que no han terminado de funcionar por exceso o por defecto. Porque han, tenido, porque han querido hacer algo demasiado pretencioso, como en Eternals. O porque se han quedado cortos como para mí en Sanchi, en Viuda Negra, o en Ant-Man, ¿no? que eran películas que parecía que iban a ser otra cosa. ¿no? Eh, Viuda Negra parecía que iba a ser una película de espías con el rollo de la era soviética y, con... y se quedó corta. Eh, Sanchi parecía que iba a ser una película a lo fumanchu y Bruce Lee y iba por otro... era un tostoncete. Ant-Man... Perder el rollo de que sean películas de ladrones, ¿no? Y que se haya convertido en ciencia ficción y sin alma, pues. O sea, una Space Opera es este, Guardianes de la Galaxia 3, ¿no? Eh, o sea, es. Ahí está, es, es el volver a hacer una película con, con alma. Entonces creo que es la mejor peli Marvel desde. Y creo la más satisfactoria. Repito que a mí Spider-Man 3 y Doctor Extraño 2 fueron pelis que me gustaron mucho a mí. Doctor Extraño 2, creo que es una de mis pelis favoritas de todo el MCU. Pero creo que Marvel necesitaba esto otra vez. Necesitaba volver a este tipo de, de cine-evento, ¿no? Donde estrenar una película sea un acontecimiento que para el mundo. Y es un poco lo que hace este este Guardianes de la Galaxia volumen 3. Para los fans muy fans... Eh, no os van a decepcionar ni star ni Rocket, ni Groot, ni Gamora, ni Nebula. Nadie. O sea, están todos ni Mantis, ni Drax. O sea, están todos como tienen que estar. Los vais a querer, los vais a amar. Los colorines, eh, la comedia, eh, las interacciones entre ellos. Eh, todo. Todo lo, lo vais a amar, lo vais a querer. Eh, las canciones, todo, todo. Las canciones son... Son alucinantes. Eh, también. Eh, o sea. Si sois fan muy fans. Es una película de Guardianes de la Galaxia. Con todas las consecuencias. O sea. Ir a verla y disfrutarla. Otra cosa es que nos hayan gustado. Si nos no gustan o las otras dos. Y pensáis que yendo a ver esta. Os va a gustar. O no os gusta el cine de. De James Gunn. Y queréis ir a verla para. No si no entráis en el juego. O Sobre una cosa muy importante de este Guardianes de la Galaxia volumen 3, es que tenéis que entrar en el juego. Si no, si, si vais a ir cenizos, a ir enfadados, a... Oh, es que yo no quería ver esto! No vayáis, no lo vais a disfrutar. Es una película que pide mucho entrar en el, en el juego que propone. Y si entráis... Es que, repito, es que probablemente esté... O sea, desde 2019 es la mejor peli Marvel... Y probablemente si cogemos las casi 30 películas, no sé, series y tal, se sitúa en el top 3, top 4 de películas Marvel en todos los aspectos. Los efectos especiales lucen de maravilla, la acción es espectacular, el guión es muy divertido, la película entretiene. O sea, a todos los niveles es una película muy sobresaliente. Y ahora, tras este punto final de James Gunn con Marvel y esta última aventura de los Guardianes de la Galaxia, ¿qué nos queda esperar? Nos queda esperar a... A este Superman Legacy que nos está preparando James Gunn. Yo tengo este TV desde... Yo este le compré entero en un tomo en 2006. O sea, hace muchos años. Porque tenía guión de, de Mark White. Que me gusta mucho. Me gusta mucho lo que hizo con Capitán América. Y me gusta mucho el dibujo de Lenil Francis Yu. Que también le conocí en... En Lobezno, yo creo que fue cuando le conocí en el año 90 y muchos. O sea, son dos autores que me gustan. Yo que suelo ser más lector de, de Marvel, pues este te veo que este cómic me gusta mucho. Creo que el hombre de acero de, de Zack Snyder ya toma muchos elementos, pero estoy deseando. O sea, si yo ya era un fan entregado de, de James Gunn, viendo lo que ha hecho con Guardianes de la Galaxia volumen 3, me muero de ganas de ver qué va a hacer con, con Superman de hasta dónde me va a manipular de hasta dónde me va a llegar con el personaje de cómo le va a ensalzar como el héroe que debe ser ¿no? vamos a ver qué, qué ocurre no sé quién es esa de la que te enamoraste, pero me recuerda más a ella a, ¿Eh? ¿A, ella? Anda, a ¿qué mí no me metas en esto qué cosas tienes <risas> Oye, ya basta. ¿Qué? No me había fijado en esos ojos negros Me los sustituyó mi padre Como método de tortura Pues eligió unos muy bonitos En resumen eh, Guardianes de la galaxia 3 Es una película Ya sabéis que no me gusta poner notas Pero muchas veces las notas es importante Es una película que del 1 al 10 es un, un 9 Un 9 y medio Es una película sobresaliente O sea en los apartados técnicos y artísticos no falla. En los actores, efectos, montaje, sonido, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Es sobresaliente. O sea, con, con los equipos que tiene detrás trabajando, malo sería que fracasara en algo. O sea, lo vergonzoso es cuando encuentras una película así que fracasa en, en algún apartado de este tipo. no Y esta encima es una película con alma. Manipula. Con lo cual, cuidado porque os va a manipular. Pero yo necesitaba salir del cine con la sensación salir bien del cine y eso es importante esta película logra que, que salgamos bien del cine eso, eso es muy muy muy importante pues hasta aquí hemos llegado incansables buscadores de placer hemos, hemos terminado los fangofan os recuerdo que quedan algunos vídeos aún por llegar al, al canal eh. no, no os preocupéis eh. Quedaba en una actividad antes de que nos vayamos de, de vacaciones. Suscribiros, dar like, eh, activar campanita y, como siempre os digo, regalarnos ese like que sube nuestro ego y nos vemos pronto. Adiós.